yo te echo de menos a tiempo de escucharte. Una música sepulcral se pierde en el olvido y mi muerte sale de ti. A los músicos se les aparecen las imágenes amadas cuando escuchas tú. Todo el tiempo los músicos se alegran del silencio cuando escuchas tú. Nacido un 8 de octubre de 1921 en la ciudad de La Paz, Jaime Sáenz es sin duda el poeta y novelista más entrañable de esta tierra. Nadie como él le ha dedicado su obra a desentrañar los rostros de la ciudad de Limani. habitante de la noche paseña, de los barrios y lugares marginales. Por lo mismo, un conocedor profundo de la paz y su gente. De este trajinar es que surgieron obras como su novela Felipe Delgado, cuyo tema es la ciudad. A manera de cuentos, con el mismo tema está su libro Imágenes Paseñas, que trata sobre los lugares de esta ciudad. Otro libro, esta vez sobre las personas, es «Vidas y muertes». En las páginas de estos volúmenes descubre Saenz, por ejemplo, a la parapita. La producción bibliográfica de Jaime Saenz llega hasta 20 títulos. Los más son poemarios como «El escalpelo» de 1955, «Aniversario de una visión» de 1960, recorrer esta distancia de 1973 y La Noche de 1984. A decir de la estudiosa de la literatura nacional, Blanca Vitúcter, Jaime Sanz es el más importante escritor de la segunda mitad del siglo XX, punto de partida y modelo de una nueva escritura valorada a veces como vanguardista ...y surrealista. Jaime Sáenz falleció el 16 de agosto de 1986... ...en la ciudad que ayudó a construir. Como poeta es eh, extraordinario. Hay dos libros que yo... De, en cualquier parte de, de la literatura universal diría que son una maravilla, que son recorrer esta distancia y la noche, pero que filtrando, que además muchos de los otros son excelentes, pero esos son... Notable, y además ha logrado crear todo un universo en base a Felipe Delgado, los aparapitas las vidas y muertes de la paz, el ima, la paz eh, las imágenes paseñas, todo. Yo creo que el Jaime se ha inventado la paz, es decir, la paz cuando ya la vemos como una figura medio trascendente y mítica es la, es la paz que ha inventado Sáenz. ¿no? Es, eh, bueno, en poesía es importante porque él eh, hizo un tajo con la poesía boliviana, ¿no? Eh, su poesía es especialmente introspectiva y un testimonio muy valiente y dolido de, de su vivencia, ¿no? Antes de Saez no se escribía, por ejemplo, sobre lo que es... Precisamente la, la existencia del ser humano como un ser humano existencial en Bolivia sino se escribía sobre la existencia de los seres humanos en Bolivia como seres sociales de ahí que la mayor parte de la novelística boliviana una gran inmensa mayor parte es novela social y novela política en Bolivia con Science se inaugura el pensamiento filosófico y el pensamiento poético respecto de la condición humana del ser boliviano. Una, una cosa que es muy maravillosa en la, en la poesía y en el, la prosa y en el, los textos de Jaime Sainz es el humor, porque um, de pronto uno, uno, uno se encuentra con situaciones tan reales y a la vez con tanto humor el humor le permite llegar a espacios que eh, donde se abren las puertas sabes que siempre me pareció un poeta misterioso eh, interesante extraño un hombre pálido que andaba con, con un abrigo negro grande no y, y un sombrero en cuanto a su obra misma yo diría que eh, eh, hay por un lado la poesía que es mucho menos leída y estudiada en general eh, y que el interés crítico por Sáenz en los últimos años se ha concentrado sobre todo en su narrativa eh, y sobre todo en una de sus dos novelas ¿no? en, en Felipe Delgado y no tanto en los papeles de Narciso limacha porque claro tiene una cierta construcción de un espacio simbólico y ese espacio es esta ciudad, ¿no? Ese es su gran aporte. Es difícil recorrer a esta ciudad sin pensar en Science, en ciertas zonas, por ejemplo, ¿no? Está, estamos marcados por su literatura. Oh, okay. Thank mm -hmm. you. Thank you. ...comienza su obra con que la dedica pues a su madre, ¿no? Entonces por ahí ofrece eh, muchas eh, posibilidades de, de entrar en el campo psicoanalítico. Entonces va dedicada a su madre puesto de que parece ser de que este señor... ...nace y el momento en el que él nace su, su madre muere... Entonces, un poco más la madre da lugar al nacimiento de él, un poco más eh, hay una culpa muy grande en don Jaime. En el sujeto, diremos, de la obra, no hablaremos particularmente de Jaime Sainz, sino de Felipe Delgado como tal en este caso. Entonces, eh, bueno, en el aunque en el análisis de la literatura se sabe que los actantes ofrecen siempre la posibilidad de, de relacionarlos entre sí, ¿no? los versos son los mismos, eh, la tía habla por él, la abuela habla por él, la mamá habla por él, el tío habla por él, los amigos hablan por el, por el propio sujeto, es decir, es un solo sujeto escritor con una posición tético-pulsional particular que va a definir de todas maneras su posición. En todo caso es que así, ¿no? comienza la obra y que era un comienza con, con tonos muy grises. Eh, ¿no? eh, un día lluvioso, eh, con el padre, que se lo vea al padre porque es una representación del padre, porque es el urbater, el urbater que en realidad es defecando en la calle. Entonces era un poco el simbolismo del padre porque... Él tenía una relación con el padre muy conflictiva y esta novela está contextualizada en la época de la guerra del Chaco y, y su padre parece que era un hacendado, que tenía algunos lugares por donde él podía recorrer y tal. Y ahí había un señor que creo que se llamaba Estanislao hace tanto tiempo que, que había leído esta novela. Un señor que se llamaba Estanislao. Este era, creo, el capataz de la finca. Lo que sucede es de que toda la novela tiene una trayectoria, que son puros reflexiones acerca de la vida, de la muerte y del amor. ¿no? Ramona se llamaba la madre, Ramona se llamaba la novia. ¿Ah? Y sucede que él tenía unos sueños que desde una cúpula le llamaban, y era Ramón Escalera, además. Y él se sueña que a través de una escalera... Él subía hacia el cielo, hacia una cúpula... ...fíjense los elementos simbólicos, la cúpula... Él paraba en una bodega... ¿Ah? ...el seno materno... ...el alcoholismo, porque el alcoholismo se entiende... ¿no? ...el alcoholismo se debe entender como un refugio... ...como un retorno al seno materno... ¿Ah? ...en todo caso entonces la embriaguez, el sueño... ¿Ah? ...entonces todo esto... ...hace de que... Eh, ...Felipe Delgado un día... Eh, él se tira un pozo, ¿no? acaba en un pozo, entonces yo hice un paradigma, escribí un paradigma donde puse lo que es la cúpula, la madre, la bodega, el pozo, como un paradigma tan elemental que simbolizaba todo esto, la madre, toda una cosa, el retorno a la madre y la culpabilidad, entonces es un poco un discurso un discurso que tiene visos eminentemente psicoanalíticos y en conclusión podríamos decir de que en esto radica el análisis, no con razones de conclusividad ni de verdad, simplemente es, un, es una lectura más de don Jaime Sayers como cualquier otra. tiempo Felipe Delgado quizá se ha vuelto la más importante novela boliviana ¿no? es de 1979 y ¿por qué? yo diría porque logra inventar un mundo que ha sido perseguido por muchísimas formas de, de, de literatura, de arte, de obras, y que, han, y que convergen en eso y es como un nudo, y diría que es porque inventa la posibilidad de una paz, de una ciudad de la paz marginal y nocturna, digamos, ¿no? Y uno puede hacer una lista gigantesca de obras y de, que han venido después y que son afines a ese mundo. Es como inventar una... Como García Marx puede inventar Macondo o Rulfo puede inventar Comala, el Jaime inventó una la paz nocturna y marginal que se ha perseguido, como reitero, de diferentes formas, en poesía, en cine, en cuadros, etc. A veces independientemente, sin, sin seguir a Sainz, pero que convergen ahí y que insisten en el mismo mundo, ¿no? Ese peso, por otra parte, ha conocido muchas uh, reediciones porque Felipe Delgado viene rodeada de todo un mundo de de obras afines del propio Jaime Sainz, que se yo la más evidente para eso de la paz, sería Imágenes Paseñas, ¿no? Pero también ahí tienes los cuartos, ¿no? La Piedra Inán, Santiago de Machaca, su propia poesía anda frecuentando ese mundo. Entonces, eh, eso ha creado todo un universo propio, y claro, con las peculiaridades de, de Sainz, ¿no? ...en su lenguaje, en su manera de ver las cosas... ...en la manera de descubrir algunos símbolos... ...te diría ya hasta... ...sirven para entender un montón de cosas... ...como por ejemplo la, la imagen del saco de Aparapita... ¿no? ...ese tipo de cosas... Y el, ...y el personaje que... ...en este caso de Felipe Delgado... ...que va buscando un destino precisamente en ese mundo... ¿no? Y, ...y ahí puedes asociar por lo que hablábamos antes a todas las vidas alcohólicas que acaban en esos márgenes en el fondo del fondo son sainseanas o si no, Felipe Delgadianas digamos, ¿no? entonces eso lo ha creado la novela Felipe Delgado en la propia obra de Jaime eran chispazos antes vidas y muertes imágenes paseñas eran chispazos pero en la novela lo redondea ...lo redondea, lo articula, lo cristaliza y lo inventa... ...a veces jugando yo suelo decirle que... ...la paz de Sáenz es como el París de Balzac... ...o el Dublín de Joyce... ¿no? Un, ...aunque tenga una referencia concreta... Visit, ¿no? ...ya se visita los lugares que Sains eh, toca y menciona... ¿no? ...y Felipe Delgado es eso... ¿no? ...además se ha estudiado mucho, se ha difundido y por ejemplo hay toda una obra que ha hecho mucho mucho por la difusión de de, de la obra de Sains y que también ha hecho una, una una parte de Felipe delgado que es la obra de David Mondaca no entonces en base a vidas y muertes hace un, una preciosa articulación teatral de de, de vidas y muertes ¿no? Pero también ha hecho Los Cuartos, ha hecho Santiago de Machaca y ha hecho La Bodega de Sáenz, que es la primera parte de Felipe Delgado. ¿no? Todo eso ha difundido y de ahí que la figura de Sáenz es icónica para la literatura boliviana y en cuanto a novela, Felipe Delgado tiene un lugar muy, muy especial.